¿Qué son estas marcas y regiones? Bueno, sencillamente son señales que nosotros podemos introducir dentro de nuestro proyecto para que nos podamos guiar mejor y también movernos. Voy a tratar de configurar, vamos a ver si lo puedo dejar de esta manera. Voy a mover la batería aquí más adelante, este bajo también por aquí, esta guitarra la ponemos por acá, voy a cancelar este voy a colocar esta batería desde aquí a ver lo voy a agregar dejar de una manera para que pueda hacer un poquito más de marcas aquí hago un loop bueno yo normalmente no estoy acostumbrado a hacer tanto los loops si tengo que hacer una repetición si tengo que hacer un loop prefiero duplicarlo porque así yo hago clic derecho en el otro, o doble clic sobre uno de estos y lo puedo ir a modificar tranquilamente, así que me modifique todas las secciones. Bueno, eso ahí como por recurso. Bueno, ahora paso esto aquí y este aquí. Bueno, entonces vamos a empezar con estas marcas. Insertamos aquí una marca. Como vemos, tenemos el atajo del teclado que es M. Si le digo ahí, clic, pum, me aparece el número 1. Ahí tengo mi primera marca. Como vimos, tenemos eh, como marca la tecla M. Me voy a ir más adelante y aquí voy a hacer otra marca. Voy a oprimir M. Entonces me aparece ahí la marca número 2. Aquí... Voy a colocar la marca número 3, siempre con M. Bueno, así puedo ir colocando las, las, las, las marcas. Pero así se ven como muy sencillas. Yo quisiera ser más específico y ver en ese en ese pedacito que, que, que tengo, ¿sí? Entonces, sí, se pueden dejar así, pero ay, yo soy a veces un poco... <ríe> Me gusta a veces dentro del proyecto saber qué parte estoy tratando. Entonces... Puedo ir a modificar, le hago clic derecho ahí sobre, sobre el número, le digo editar, y ahí puedo colocar introducción, o coloco intro. sí Y bueno, ahí me, sal, me sale escrito ya intro. Aquí puedo ir a hacer lo mismo, clic derecho o doble clic, y aquí voy a colocar estrofa 1. Estro A, estrofa A. Además, que aquí puedo también seleccionar un color distinto. Entonces, voy a, por ejemplo, a colocar un verde oscuro. Aceptar. Y OK. Bueno, no se me ve muy bien porque es un color verde oscuro. Y aquí en el 3, voy a colocar estrofa B. Voy a cambiar de color a verde, claro, a ver. Listo, ya se me apareció, Uy, me quedó muy verde. Entonces puedo ir a modificarlo aquí. Ok, listo, ahí tengo la estrofa B. Bien, ahora tengo la otra marca. Voy a colocar una marca aquí. pero Vamos a utilizar la otra que tenemos, que es con Shift M. La diferencia entre estos dos es que aquí ya tengo la oportunidad de escribir directamente el nombre de la marca. Sí, entonces, si yo le doy ahí clic, se me abre inmediatamente eh, la ventanita para que escriba mi nombre. Entonces, aquí puedo colocar coro, coro A. Y le voy a colocar un color amarillo, a ver. Un amarillo que no sea tan resaltante. Ok. Y ahí tengo mi coro A aquí ya sé que con shift M, shift M es mi marca y la voy a abrir directamente y aquí voy a colocar estrofa B, le voy a seleccionar un color siempre dentro del verdecito, o no, le pongo un azul como para diferenciar, digo ok, listo, entonces así tengo mis marcas ya en el proyecto. Eh, ahora hay una cosa que les quería mostrar mmm, para mostrar, bueno, sí, lo voy a hacer aquí, para sencillamente irme moviendo rápido dentro del proyecto. Digamos yo quiero ir al, a la, al coro al coro A, yo sé que es el número 4, entonces me basta escribir en el número, en el número 4, escribo 4 en el, en el teclado y me voy inmediato allá. Si escribo 3, ¿ven? El cursor se va moviendo rápido. Escribo 2, 1, no, que quiero ir a la parte número 5, listo, entonces oprimo el 5. Sí, entonces es un modo cómodo de ir rápidamente a la parte que queremos ir a escuchar. Que quiero escuchar cómo suena la parte número, eh, el estrofa, sé que es el 2, doy 2 y oprimo espaciador Y lo comienzo a aviar. La espaciadora es para dar play. Que quiero ir la parte del coro ve como es, sé que es el número 5, 5 y doy espacio. Entonces es un modo para agilizar los movimientos. Hay otro modo de, de moverse a través de estas marcas, que es por medio mm, de, de Go to Next y Go to Preview. En, por default eh, está este chulito aquí, ¿sí? transporte home to makers entonces así normalmente me voy al inicio del proyecto y con este me voy al final si yo le doy clic derecho y le digo esta opción me salen como dos banderitas ven la diferencia con este sin y con me parece con un triangulito arriba entonces si tengo activado esta esta forma me puedo ir moviendo a través del proyecto por las marcas Sí, entonces voy a la siguiente marca, ahí estoy en la 1 aquí me va la 2 aquí me va la 3, aquí me va la 4, aquí me va la 5 bueno aquí se me movió en esta partecita porque tengo la, la selección de tiempo entonces esta es otra forma de irnos moviendo 2, 3, 4, a través de la línea de tiempo bien, ya tengo aquí mis marcas como quería Ahora vamos a ver nuestra siguiente opción. A ver, tenemos las regiones, ¿sí? Bueno, las regiones no se activarán hasta que yo no le indique una selección de tiempo. Donde queremos nuestra selección. Entonces, mmm, yo quiero ingresar una región de aquí hasta aquí. Que, o de aquí hasta aquí, que es mi primera... Mi intro. Bueno, voy a colocar aquí mi primera región, que es la intro. Entonces hago una selección de tiempo. Me voy a insert y le digo región. Ahí me crea, me crea la región. Aparece inmediatamente arriba de la marca. Para editarlo, le doy clic derecho, editar región. Bueno, aquí es zona de intro. Listo, aquí le puedo hacer, tengo algunas otras opciones. Bueno, aquí le voy a colocar un color adecuado bueno aquí puedo resetar el el color este render es para renderizar esa sección esa partecita de, de, de la región me abre eh, prácticamente las, las las marcas que tengo y las regiones sí, ahí también me puedo ir moviendo de acuerdo a las marcas, la región me aparece con R y las marcas con M. Me aparecen sus colores, desde donde comienza, su final y su distancia. Bueno, voy a cerrar esto un momentico, voy a crear otras marcas aquí, eh, otras regiones. Voy a seleccionar la estrofa A hasta la estrofa B. Quiero que eso me lo marque con una región. Entonces voy a Insert, Región. Tenemos el comando también shift-r. El próximo lo vamos a hacer con shift-r. Y me sale ahí la marca, eh, la región. La edito, le coloco un colorcito. Eh, ¿De qué color lo colocamos? Mm, Marrón. a ver. Y aquí voy a colocar estrofas. Estrofas de inicio. Ok. Aquí ya tengo mi primer coro, hago una selección de tiempo, inserto región, clic derecho, editar región, aquí voy a colocar el coro, coro A, coloco rojo.